Amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un tema supremamente particular e interesante, porque no sé si ustedes sabían, pero ahora Intel tiene gráficos bastante potentes. Para eso hemos invitado a Germán, que nos encantaría que nos cuente qué hace en Intel y empecemos a hablar de Intel Arc. Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con, con vos y con, con la gente que te sigue. Este, nada, mi, mi función dentro de Intel es. Eh, soy el especialista técnico para todo lo que es Latinoamérica, para todo lo que tiene que ver con PC, no sea procesadores, sea placas Wi-Fi, sea placas de video. Este, así que eh, me ocupo de, de ayudar a los clientes de Intel durante, en toda Latinoamérica a adoptar las nuevas tecnologías. Bueno, Germán, hay algo que la gente necesita entender de entrada y es, ¿cuál es el concepto de Intel Arc? Podemos decir que es una GPU... Sí, es correcto. Sí, Intel eh, viene desarrollando Arc, o sea, lo que es este Alchemist específicamente, eh, hace cuatro años, un poquito más, este, y, y este es el resultado. Cuando Intel se propuso desarrollarlo, obviamente lo hizo pensando en entrar en el mercado de las GPU discretas de manera seria, no, o sea, competir este, con los jugadores establecidos del mercado, y, y lo que están empezando a ver, porque obviamente recién lanzamos este, los, los primeros modelos y si son los más de entrada, eh, es, es la estrategia que tiene Intel para este, competir activamente en el mercado de GPUs. Bueno, y precisamente esa es una de mis preguntas. ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo piensan hacerlo? Porque ya hay otros que tienen bastante terreno ganado. No, por supuesto, eh, obviamente tenemos que presentar un producto competente, que el rendimiento esté acorde a las expectativas del mercado y que obviamente el costo también esté eh, acorde a lo que es el mercado y a los productos con los que va a competir. ¿no? Y, y esa es un poco la idea de, de, de Intel. ¿no? O sea, el producto que van a ver no es este no es en lo que están acostumbrados a una GPU integrada, o sea, el rendimiento de lo que ustedes están acostumbrados a ver en, en los gráficos Intel UHD o los que son los Iris XC. Esto está pensado realmente para el público gamer y también para el público creador de, de contenido eh, Y más adelante esta misma arquitectura la van a ver también implementada En la parte ya que tiene que ver más comercial eh, En lo que tiene que ver todo con rendering más profesional de video y de imágenes E incluso eh, en la parte de servidores, ¿no? Pero arrancamos por lo que el público más este, demandaba que tiene que ver con gaming Wow. Y precisamente ahí va una de mis preguntas. ¿Será una guerra de precio? ¿Será una guerra de rendimiento? ¿Será una guerra de funcionalidades? Porque hemos visto que cada fabricante tiene su sabor, ¿no? No, por supuesto. Eh, lo que Intel apunta específicamente es a tener una buena relación precio-rendimiento, o sea, como con todos nuestros productos, si vos te fijás también en lo que tiene que ver con, con nuestra línea de procesadores, Intel siempre apunta a estar muy competitivo en lo que tiene que ver el rendimiento y, y el precio de sus productos y, y no va a ser la, uh, la excepción aquí, ¿no? O sea, vamos a, a competir activamente con los jugadores que están establecidos en el mercado y vamos a tener con, eh, productos competitivos tanto en rendimiento como, como en precio, ¿no? Las dos cosas. Bueno, ¿y cómo funciona esa arquitectura XCHPG? -E Primero explícanos uh -huh. qué es eso, ¿no? Porque suena supremamente técnico, más o menos como que cuando yo voy a ir a comparar algo de esto necesito leerme 10 enciclopedias. Ya, bueno, si vos te fijás la arquitectura eh, de lo que tiene que ver con, con Alchemist que es la generación que vamos, que vamos a estar viendo ahora eh, está dividida en lo que son los, eh, los eh, cores, si le queremos decir como nosotros llamaríamos los cores de CPU que son los XCHPG, esos que vos ves que son los cores de procesamiento de gráficos tradicionales, si vos le querés decir de alguna manera. Después tenés eh, lo que tiene que ver con el Media Engine, que es la parte que trabaja todo lo que tiene que ver con video eh, e imágenes. Y también tenés lo que son el, el, los, los cores XMX, eh, los nombres no son muy este, fáciles de seguir la pronunciación, eh, que tienen que ver más que nada con lo que es inteligencia artificial. Eh, entonces... Eh, Vos me dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver gaming con inteligencia artificial? ¿En dónde vamos a utilizar esos XMX? Uh -huh. que, que y, y con el Absolute. Si claro, eh, exactamente. Ahí es donde está, porque si vos mirás, cuando veas las especificaciones de los productos vas a ver que de los XMX, que son los cores de inteligencia artificial, hay unos cuantos. Con lo cual muchos al principio se preguntan, ¿y para qué? Bueno. Es como vos bien nombraste, estuviste haciendo la tarea, muy bien. Este, lo que lo que vamos a tener es la parte de inteligencia artificial más que nada para lo que es XSS, en lo que tiene que ver con gaming, ¿no? obviamente, eh, y que va a ser el super sampling para 4K, o sea, vas a rendear con los con los, con los cores tradicionales de gráficos la imagen en 1080p y te vas a encargar con los engines de inteligencia artificial de llevarla a 4K sin perder rendimiento, ¿no? o sea, tener el, los beneficios de 4K pero sin perder el rendimiento que tenés en 1080p. Bueno, Germán, cuando hablamos de 4K suena una tarea titánica, pero según tengo entendido, y tú me corregirás, Arc va a soportar hasta 8K. Correcto, sí. Igualmente, tengamos en cuenta, siempre que cuando se habla de las resoluciones máximas permitidas, estamos hablando de lo que es el display del de, monitor, ¿no? O sea, obviamente nosotros tenemos un monitor, va a soportar hasta 8K de resolución. Obviamente, que luego un juego sea jugable en una resolución hoy con el hardware que tenemos de 8K, es algo muy distinto. ¿no? O sea, lo que estamos hablando es que es end-to-end -end 8K, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros agarramos, por ejemplo, lo que yo te nombraba del Media Engine, eh, y si tenemos algo filmado en 8K, con una cámara, ya hay cámaras de 8K que soportan 8K, lo que va a ser cuando nosotros tratemos esa, ese video dentro de nuestra computadora con Alchemist, es que en ningún momento lo va a bajar de resolución para cambiarlo de formato o para hacerle algún tratamiento que querramos hacerle de mejora a nuestro video. Siempre se va a mantener 8K desde la entrada hasta la salida sin alterar la resolución. Eso, eso es lo que tiene de muy bueno lo que es Alchemist para el manejo de imagen, ¿no? que va a soportar hasta 8K sin hacer una bajada de resolución para procesarlo y luego sacarlo. Bueno, y hablando de procesar, de cambiar la resolución y demás... Por qué eligieron un codec como el AV1 precisamente para encargar tareas tan complejas y tan importantes. Muy buena pregunta esa. Eh, AV1 es el, el formato, si les queremos decir, por lo menos eh, ahora, hoy, este, porque como vos sabes la tecnología cambia muy rápido, pero lo que es hoy es el formato de, del futuro, no? Es el que están mirando todos, especialmente todo lo que tiene que ver los servicios de streaming. Porque como, como bien vos sabés, y esto no es algo nuevo eh, Los servicios de streaming sufren principalmente Por el tema de ancho de banda Y mantener su calidad de imagen O sea, lo que quieren es mandarte la mejor calidad de imagen posible a, a la menor utilización de ancho de banda Porque es lo que a ellos les cuesta dinero, obviamente ¿no? eh, Entonces, todos estos formatos nuevos Como es av 1 que te permite mantener La calidad y resolución de 4K Reduciendo de manera considerable el ancho de banda que utilizan eh, la industria está más que interesada y por eso es que Intel eh, decidió adoptarlo muy rápido por, en, en tenerlo por hardware, ¿no? O sea, Alchemis es la primera placa de video que va a soportar codificación y decodificación por hardware de av 1 precisamente mirando hacia adelante y a, y a lo que tiene que ver con este segmento, ¿no? Bueno, pero algo que seguramente muchos tienen en mente es hasta qué punto Vamos a ver combinaciones extrañas en el mercado. ¿sí? Te doy un ejemplo. Actualmente eh, podemos ver procesadores de Intel con tarjetas de NVIDIA. Uh -huh. Me imagino que más adelante podemos ver procesadores de Intel con ARC, lo cual es bastante natu natural. Pero vamos a ver a ARC con otros procesadores. Eh, sí, sí, sí, no, no, no va a estar eh, limitado a una plataforma, a lo que es ARC. O sea, lo vamos a poder utilizar en cualquier plataforma, incluyendo las de la competencia. Eso no, no hay ningún inconveniente, no va a haber limitaciones. Ok. Y cuando hablemos de, por así decirlo, ir a lo nativo, ¿cierto? ¿Nos podrías uh -huh. contar un poco qué ventajas y cuál es el concepto de DeepLink? Sí, por supuesto. Eh, a ver, DeepLink es una tecnología que es. Eh, para que la gente entienda, ¿no? o sea, no es lo mismo, pero para que la gente entienda, es parecido a lo que tiene Nvidia con Optimus. Lo que pasa es que lo lleva un poquito más allá, porque la tecnología que conocemos hasta ahora lo que hace es uh, desactiva a la placa de video discreta cuando estamos utilizando el video integrado y viceversa, ¿no? O sea, que si estamos, utilizando una, estamos realizando una tarea que no requiere el video discreto, lo que hacen estas tecnologías es desactivan para guardar batería y de esa manera... Podemos utilizar uno u otro cuando nos haga falta eh, Deep Link lo lleva un paso más allá ¿Por qué? Porque como um, se van a entender muy bien Porque obviamente es tecnología Intel Procesador Intel con GPU integrado Más placa discreta Intel eh, Lo que va a hacer es Van a trabajar en conjunto Y te va a permitir utilizar las dos al mismo tiempo Obviamente, pero solo cuando haga falta No vamos a estar gastando batería de gusto ¿no? O sea, si no hace falta no se utilizarán las dos Pero en el momento en que querramos aprovecharlo Vamos a poder hacerlo Por ejemplo cuando tú estás jugando, si lo estás haciendo con, con una nodu, eh, generalmente tratas de no streamear al mismo tiempo, porque pues, generalmente si estás haciendo streaming, le estás restando rendimiento a tu placa de video discreta para hacer el stream, y eso te resta rendimiento en el juego. Entonces lo que hacen muchos, especialmente los streamers más profesionales, es que tienen dos máquinas, una para hacer el stream, otra para jugar. Cuando vos tengas una máquina que tenga ARC, más una GPU Intel integrada en el procesador. La parte del stream la va a poder tomar la GPU integrada funcionando, mientras tanto te libera completamente la placa discreta para el juego. No vas a estar compartiendo rendimiento entre streamear y jugar y utilizar la misma placa, ¿no? Entonces, ese tipo de funcionalidades es lo que te va a permitir Deep Link. Lo mismo sucede, por ejemplo, con lo que es codificación de videos, que ya lo tocamos antes. Vas a poder sumar las dos placas GPU integrado y GPU discreto para codificar el video y reducir el tiempo. Entonces, por ejemplo, no podemos hablar de benchmark todavía porque no está <risa> permitido, pero sin hacer nombres, si tomamos, había, hay un, un programa conocido de codificación de video y si tomamos como, como base lo que sería un, ponerle un 1 a lo que es eh, IDCXC en un GPU integrado, ARC lo llevaría a 2.3 veces más rápido, o sea, Vos tenés como uno Iris 2.3 veces más rápido sería Arc. Y si le sumás los dos, te irías a 2.9 veces más rápido que utilizar solamente el chip integrado. O sea que vas a tener diferencia utilizando solo Arc, pero si le sumás el integrado todavía vas a estar más rápido en lo que tiene que ver con codificación de video. Súper interesante. ¿Y cuándo vamos a ver esto en el mercado? ¿Y cuándo vamos a verlo en máquinas que no sean portátiles? Este, hay, hay ciertas cosas que podemos contar, hay otras que no este, <risa> Pero, a ver, eh, en lo que tiene que ver con movilidad Ya se anunció y ya está lanzado por lo menos los dos modelos eh, de entrada no Lo que tiene que ver con este, A3, eh, si mal no recuerdo, A370, me acuerdo seguro el, el modelo eh, Creo que la otra es, este, déjame ver para no... Este, decir una cosa por otra, creo que la otra es A350M, son los modelos de, de movilidad. Eh, esos dos modelos ya están lanzados, eh, entonces eso, eso ya no es eh, ningún secreto, por decirlo de alguna manera. Esos son los, los, los modelos de, de entrada. Sí, dije bien, A350M y A370M son los modelos de entrada que ya están lanzados, e incluso ya se puede hacer el pre-order, si le quieres decir, en equipos de movilidad, como son máquinas eh, que vienen ensambladas, pues son todos de movilidad ya se puede incluso hacer el pedido de esas máquinas y te van a llegar a la brevedad. Eso es lo que tiene que ver los dos modelos de entrada. En el transcurso de las próximas semanas, se va a estar lanzando el resto, del lineal de movilidad, o sea, lo que serían los modelos de gama media y alta, y seguido a eso, poquito más, algunas semanas más, vamos a tener ya las, este, las placas discretas eh, de escritorio. O sea, estamos hablando de, eh, si lo dividimos en Q, durante Q3, finales de Q2, principios de Q3, se va a estar, vas a tener todo el lineal ya de movilidad y de, de escritorio. Ok, y según entendí, y seguramente no me vas a dar una fecha para esto, pero seguro entendí, también va a llegar a estaciones de trabajo y de pronto a servidores. Sí, correcto. Eso, eso todavía va a ser un poquitito más. Este, estaciones de trabajo sí va a ser muy cerca de las de escritorio. La de servidores va a demorar todavía un poquitito más porque son bastante distintas la, la tecnología en cómo van implementadas, ¿no? Perfecto, Germán. Te agradezco muchísimo tu tiempo y obviamente el compartir ese conocimiento con toda la audiencia de TechCenter. No, por favor, un gusto que nos hayas invitado y la verdad, un placer. Gracias.